El momento clave fue, creo, cuando, nos, cuando con mi familia, porque yo vi, vivo en un, viví durante 19 años en un pueblo que se llama, o se llamaba La Bélgica, ahora se llama Colpa Bélgica. Eh, y en ese pueblo, yo, eh, la verdad que en la escuela habré leído solo un par de libros que nunca me interesaron. Yo estaba en otra cosa, yo me gustaba mucho el fútbol, quería de, de algún modo ser futbolista pero también como que a los 17 y 6 años uno se da cuenta si va a servir o no, bueno, o al menos yo pensé eso, y entonces, este, no sé, fui buscando eh, otra cosa, en, dije si no voy a ser futbolista, ¿qué iré a, ¿qué iré a hacer?, aparte era el 17 años era el último año del colegio, entonces era como, un poco me entró esa ansiedad de, ¿y ahora qué vas a hacer de tu vida?, ¿qué vas a hacer?, eh, Salí del colegio, me quedé un año más en, en la Bélgica, eh, trabajé allá y nos vamos el 2000 a Santa Cruz, nos vamos el 2000 a vivir con mi familia y yo no conocía nada Santa Cruz, eh, no tenía amigos, o sea, estaban mis familiares, pero no era, que lo, no, no era como que me llevaba con ellos como para ir a visitarlos, entonces no tenía amigos eh, y de repente es como que mi padre tenía una pequeña biblioteca eh, que siempre me la recomendaba, pero yo nunca le daba bola. No recuerdo muy bien en qué momento sí busco uno de los libros que él siempre me mencionaba, que era, un, era el libro de Jerzy Kosinski, Desde el Jardín, que es de... tiene un personaje que tiene problemas mentales, así, eh, y todo lo... siempre estuvo aislado por la... o sea, lo regalan a una familia de mucha plata... Y, el, y lo único que hace el tipo que se dedicaba un poco a la jardinería Es ver tele, todo el tiempo ver tele Y a, a raíz de eso es como entiende la vida De acuerdo a lo que ve la, vio en la tele toda su vida Y un día lo botan de la casa Y por un accidente, un accidente medio raro de tra, de, lo, lo atropellan eh, Y la mujer que lo atropella tenía mucha plata y lo lleva a a su casa y es una cosa bien absurda ahí la situación porque el, el tipo empieza como a decir cualquier cosa y, y el tipo este dueño de casa que era un hombre muy poderoso y que estaba vinculado con la política siente que las cosas que le decían eran como metáforas políticas económicas y, y este tipo llega a ser como asesor del mismo presidente de los Estados Unidos. Y para mí fue como, ese libro siempre estuvo en la casa de mis padres, yo nunca lo había leído hasta ese momento, del 2000, 2001, y me pareció una cosa muy, muy linda, muy rara, era como el primer libro que leía, porque eso, yo leí, empecé a leer bastante tarde. Y después la otra situación, que ya eh, más me, me compromete de alguna manera con la literatura así como definitiva, es cuando entro el 2002 a la carrera de Filología Hispánica. En la Gabriel René Moreno. Pasa que yo quería, eh, me interesaba igual mucho el cine dentro de todos mis conocimientos limitados del cine que tenía por ese momento porque no teníamos VHS, DVD, era como a expensas de lo que me daba la tele que era muy pobre, eh, pero también me interesaban los videos musicales entonces yo de alguna manera dije, pero acá no hay carrera de cine ¿dónde podría estudiar? Cine, y claro, lo más cercano siempre es la carrera de Comunicación Social. Pero para... me, me inscribí en el examen de Ingreso para la Gabriel, eh, y tenía como dos opciones eh, para entrar. Eh, tenía que poner dos carreras. La primera era Comunicación y la segunda Filología. De acuerdo al promedio, pasaba para una de las dos y nada mi promedio no dio para la comunicación entonces tuve que hacer un año de filología que también fue interesante porque había una materia de crítica literaria que era la más interesante dada por la única crítica literaria que había en ese momento en santa cruz la verdad no sé si hay más pero nos hizo leer cosas me acuerdo que nos hizo leer eh, nos hace leer el extranjero y era como una cosa pero este tipo qué le pasa y había mucha gente en la carrera que ya también le, que leía entonces yo era como si estoy acá también no tengo que hacer si no leo voy a parecer un imbécil entonces es como empecé a, a interesarme más porque iba a estar un año ahí entonces tenía que había muchas muchos alumnos muy inteligentes eh, con muchas lecturas que siempre estaban dando opinión y a mí me fue interesando más eso claro que ahí fue como mucho de clásicos eh, garcía márquez eh, ya yo fui buscando también por, por mi parte otras cosas. ¿Y qué era? Eran los clásicos, porque también no había... 2002 todavía no había un acceso tan intenso a internet. Eh, entonces fue como 2002 que ya yo empiezo a, a, a, a querer interesarme más por leer. No sé si a escribir, o sea, también yo cuando era... El periódico nunca faltó en mi casa. Yo no leía, pero el periódico... Es, me interesaba mucho por X o Y motivos, por los temas policiales, los deportivos. Y de repente me empezó a interesar, pero no mucho también, los temas culturales. Eh, no, no pensaba mucho com, como escribir en un momento, peri hacer periodismo, pero sí me interesaba de lo que hablaban. Eh, el, deber, el diario El Deber empezó a tener un suplemento que se llamaba Brújula por el 2000, creo, que tenía cosas muy buenas. Entonces, yo escuchaba música y a veces leía en el suplemento este cosas sobre los músicos ahí, entonces fue como también eso. Por el lado del periodismo fue también un acercamiento a, a, a la literatura, al cine, eh, y también pensar en un momento, de uh, en, alguna vez yo podré como escribir artículos sobre cosas que me gustan, también ahí era como... Bueno, y lo de la carrera de filología cumplí el año, tenía que esperar un semestre más para poder cambiarme a la carrera de comunicación, pero lo hice. Y fue interesante igual porque conocí gente que tenía otras cositas que podían enseñarme ahí en la carrera, eh, algunos alumnos, algunos compañeros que tuve, pero por esa época, ahí era el 2004, eh, por esa época eh, yo también estaba como un poco cansado porque sabía que el cine no iba a poder hacer con las herramientas que tenía ahí y lo veía muy difícil, lo veía una empresa demasiado complicada eh, y también como eso, como ya yo leía y pensaba en escribir y como estaban apareciendo los blogs y que también yo empecé a seguir hubo un momento en que dije bueno en esta carrera no voy a ningún lado eh, y para mí lo más, lo, lo más, lo que podría hacer es, si me interesa escribir, si de verdad pienso escribir, es ver la forma de, de cómo hacerlo. Y dije, me voy a salir de la carrera, este año era 2005, 2005 creo, me voy a salir de la carrera, voy a abrir mi blog, voy a empezar a escribir y, como si a alguien le gusta lo que escribo, si a alguien me dice eh, que le gusta, seguir, continuar. Hice eso, me salí de la carrera, me dediqué a trabajar en un trabajo en el que estuve como 10 años, y empecé, me, me abrí un blog y empecé a escribir cosas así de, de lo que me interesaban. Creo que por esa época empezaba a leer Bukowski, Vizcarra, Yak, que era una cosa tan cercana a lo que, dentro de lo que yo pensaba, era más fácil de escribir. Las experiencias personales y la prosa tan sencilla y directa, entonces escribía cosas así, era un blog anónimo, entonces no tenía ningún pudor en escribir cosas personales y cosas así y, y hubo una autora eh, que me escribe un comentario muy bueno eh, y, y me decía eso, parece que tenés algo que decir, deberías continuar escribiendo si no en el blog, en cualquier cosa y ver en algún momento de publicar es un camino largo pero podés hacerlo me dijo eso y me dio mucho pudor, la verdad fue como... Me, me sentí, eh, no sé, no me la creía, eh, había una negación en mí de que eso esté sucediendo, que, que tampoco ahora no significa nada, no significaba nada, pero para mí, que era como mis primeras armas en la escritura, fue mucho y pasó eso y no intenté más escribir. Fue como encerrarme y pensar qué significaba eso que me decían, eso de que tenía algo que decir y, y nada, fue como... Me encerré, me dio mucho pudor, me dio mucha vergüenza, lo que sea, y me encerré eh, a seguir leyendo y pensando si en algún momento iba de verdad a escribir y lo que hice fue seguir leyendo, leer mucho y, y es, intentar escribir muy poco porque lo que yo quería era como encontrar una voz, saber qué es lo que quería y, y escribir y ya fue el 2012 que... Que también por el 2010 ya me empiezo a juntar con, con, con gente que escribía y, y, y escuchar cosas, cómo era todo eso de, de los procesos y, y gente que te alienta y gente que te dice vos también en algún momento podrías escribir. Y ya yo igual estaba un poco más maduro, ya tenía 33, 34 años, 32, no me acuerdo muy bien. Y ahí pienso que, bueno, ¿qué más da? O sea, tenía un trabajo que no iba a ningún lado y yo siempre pensaba en escribir, entonces fue como el 2012-2013 que empiezo a escribir lo que sería mi primer libro, Génesis 4.12, que se publica con la perra gráfica y ahí fue como eso, escribí, escribí algo, se publicó y ya está y ver cómo continúa este camino y bueno, siguió ya con los fantasmas del sábado y ahora es algo que que quiero seguir haciendo como sea, como, como pueda. Si no puedo, si no se da de nuevo, también hay que aceptarlo, pero es lo que me gusta y ya, yeah, eso. Sí, Génesis 4.12 fue eh, un libro en el que yo, por esa época, estaba desempleado, el 2012. Y a mí me gustaba mucho el cine, onda Jim Jarmusch, esa cosa bien calma, había una película que me gustaba mucho de un escritor argentino que se llama Martín Reisman, que es rapado. Eh, había de estos uruguayos Juan Pablo Revela y Pablo Stoll, la película está 25 watts y Whisky, que me marcaron mucho. De hecho, en Génesis cuando yo estaba empezando a escribir, decía, cuando la vi 25 watts, decía, si alguna vez escribo un libro me gustaría dedicárselo a Juan Pablo Revela, que se había suicidado, cosas así y porque esta película me gustó mucho y, ento, y también eh, me gustaba mucho eh, el tema de, de la ciudad de alguna manera siempre me atrajo un poco porque por eso porque estas películas que a mí me gustaban eran cosas de, de gente perdida en, en la ciudad gente que no sabía qué hacer de su vida en la ciudad y yo estaba en una situación igual por ahí y estaba desempleado y hay una situación ya yo había hecho algunos intentos de escribir que, que habían sido descartados eh, el 2012 un amigo eh, me consigue una entrevista de un para un trabajo voy a la entrevista y me dice este como que tenía si quería el trabajo tenía que hacer una capacitación en la paz tenía que ir a la paz a una capacitación y me comentan cómo iba a ser el trabajo y no, la verdad no quería para nada, porque era un trabajo como de vender cosas, eh, eh, como buscar eh, gente que, se, que quiera hacer como nuevos mercados, cosas así. Yo sabía que no iba... Lo vi como una posibilidad, pero dije, no, en ese trabajo no voy a estar. Acepté lo de la capacitación, como ir a, hacia La Paz, para no conocía La Paz, como para conocer La Paz, como para viajar en avión también, que no lo había hecho hasta eso, hasta mis treinta y tantos. Y fui a La Paz, a, me pa, bueno, acepto, bueno, voy a, a La Paz a que me capaciten. Total, conozco La Paz, viajo en avión, qué sé yo, y veo qué pasa. Voy a La Paz, eh, hago los dos días de capacitación, una capacitación que. Era, fue muy horrible, fue una experiencia así, porque todo el tiempo te decían, entonces, si ustedes quieren vender más, tienen que hacer... Eh, no, no, esto en, en definitiva no lo voy a hacer. Vuelvo, y lo primero que hago cuando vuelvo es escribir eh, un párrafo muy largo eh, que decía algo así, estoy preparándome para viajar en el avión a un trabajo que no voy a aceptar algo así, decía. Y... Y se lo pasó a un amigo, uh, se lo pasó a un amigo y me dice, che, está muy bueno esto, deberías continuarlo, a ver qué pasa. Eh, eso era 2012. Y, y a mí también me gustó mucho eso. Y, y fue una cosa de, de seguir escribiendo y no tenía mucha, eh, estaba pasando por una época media depresiva, estaba sin trabajo, eh, no, estaba como viviendo con mis padres desempleados, estaba como... Y empecé a escribir ese libro en un tono muy, muy depresivo, pero después fue cambiando, en el proceso fue cambiando todo el tono. Es, es un poco triste, pero también tiene su, su, sus cosas de humor, ahí que, me, que, que siempre quise insertarles porque, bueno, porque... Porque es así, o sea, yo estoy todo el tiempo con mis amigos haciendo unos chistes, entonces quería que también eso se, se vea en, en el libro. Porque igual le daba para meter un montón de, de cosas así. Un poco también porque el libro eh, es en gran parte autobiográfico y yo estaba tan molesto con cómo estaba ahí que era como hacerme un poco la burla de lo que estaba pasando. Entonces por, por eso era como escribir algo eh, y, y a partir de eso, una vez finalizó el, el, el libro, decía, bueno, este libro es como, mira, has hecho todo, has hecho gran parte de estas boludeces. Que este libro sea como un recordatorio de que ya no deberías hacer las cosas así. Eh, y eso fue como ir escribiendo y pasarse los amigos que te digan qué sirve, qué no sirve. Y a, a algunos les gustaba. Uh, eh, pero no les gustaba por ciertas razones que, que a mí sí me gustaban y eso bueno si sí, si sí, a él no le gusta es porque no está entendiendo lo que yo quiero decir y otras personas sí entendían lo, lo que yo quería decir entonces estaba conforme con esos comentarios y fue como tener más confianza con el texto eh, hasta que llegó un momento en que sentí que ya lo tenía que ya tenía algo concreto y se lo envió a Antonio Vera, que ya tenía recién con Daniela Rico, con su pareja y otros, otros artistas más, esta editorial, La Perra Gráfica, que tenía como dos o tres libros publicados. Eh, y un amigo, este amigo, Saúl Montaño, que fue el primero que lee lo que le pasó, eh, había pasado, le habían hablado para que le pase su libro. Yo le dije, che, Saúl, ¿y será que no, no lo acepta el libro? ¡Pasale! Me dijo. Yo no lo conocí Antonio. Eh, se lo pasé y... Y me dijo, bueno, veamos, me dijo, veamos qué pasa, lo voy a leer. Y me responde como a los dos meses y me dijo que le había gustado y, y, y que iba. Y, y me gustó mucho porque primero publico con mi amigo Gonzalo Montaño, que, que eran, nos hicimos grandes amigos eh, por esa época. Y después porque Antonio tenía un, un catálogo que quería ser interesante y, y, y que, me, que me haya aceptado a mí, es como, me, me dio una cierta gratificación extra. Y el título es Génesis 4.12, es curioso porque yo cuando, cuando empecé a, a interesarme por, por ciertas cosas de, de cultura, música, y, y fui, fui interesándome por estos personajes bien perdidos, no sé en qué momento descubro esta, este versículo de la Biblia que es Génesis 4.12 que dice cuando estés por la tierra, serás un, serás un errante cuando estés por la tierra y si trabajas, la tierra no te dará frutos, algo así. Entonces, ese versículo Génesis 4.12 lo anotaba en un montón de partes. Yo lo anotaba en mis CDs, lo anotaba en algunos libros, qué sé yo. No sé, me sentía así, me sentía un errante, me sentía perdido, me sentía que no iba a ningún lado. Entonces, eh, creo que se ajustaba, estuve buscando un montón de títulos pero en algún momento dije, ¿y por qué no Génesis 4:12? Si se ajusta con todo esto, lo que pienso. Y, y ahí encajó, le gustó al editor, le gustó a Antonio, y también trato de... Lo, la, la metí, metí ese versículo en una escena. Nadie se ha dado cuenta, creo, que está ahí, pero sí fue como... Creo que captaba todo lo, por lo que estaba pasando el personaje en ese momento. Sí, la, de, la idea de la ciudad debe ser en parte por, por el cine. Me gustan mucho las películas, eh, o sea, veo todo tipo de cine, pero al momento de a mí interesarme ciertas cosas en, en la literatura, pienso en estas películas donde está la historia bien enfocada, bien como bien centrada en, en, en la ciudad. Eh, también un poco puede ser en la literatura, en los primeros libros de Maximiliano Barrientos, eh, que me interese eso por cuando yo empecé a leer eh, siempre fue literatura gringa casi que también hay esa cosa en las literaturas de carver de, de otros autores así pero a mí me marcó bastante la ciudad también fue como irme de un pueblito eh, que eh, quedaba 45 minutos de Santa Cruz íbamos muy pocas veces al año y irme a Santa Cruz con todo lo limitado que es Santa Cruz igual fue como una cosa bien bien nueva bien choqueante eh, donde tenías que manejarte siempre con plata donde había un montón de gente que te cruzabas que no conocías y que y, y, y eso no como en el pueblo que te conoces a todo el mundo y bueno cuando yo empiezo a leer es como que también necesitas creo en algún momento ver qué pasa con la literatura de tu país de tus, si hay alguien que podría escribir como eso y mostrarte la ciudad y sale en el 2008 el libro de Maxi que yo ya lo seguía también por sus artículos periodísticos eh, y está ahí, en Maxi estaban las calles que yo transitaba estaban los personajes así solitarios por, por la ciudad y fue como... Yo quiero esto, yo quiero también mostrar la ciudad. Por fin hay una, alguien que me muestra dónde vivo de la manera que, que a mí me interesa. Y, y nada, fue como siempre... Porque, a ver, estaba Giovanna, pero Giovanna no, no, no tiene una cosa bien fijada, en, en, bien marcada del territorio. Y después habían otros autores, qué sé yo. Yo, no, yo tampoco leía mucha literatura nacional por esa época porque que sé yo, era joven y pensaban que los, los libros eran de unos viejos que les interesaban, che, no sé, los indígenas, todas esas cosas que a mí me... Entonces Maxi aparece y Maximiliano Barrientos aparece con estos libros que eran hoteles, los daños primero que me gustó mucho, y después hoteles donde estaba todo eso y yo decía, yo quiero esto, yo quiero mostrar así Santa Cruz porque, porque no sé, porque me interesa, porque vivo acá, porque por todo lo que lo que me despierta a mí santa cruz y después fue ya seguir seguir con, con otras cosas esta película 25 watts eh, transcurre en, en un día o sí un día en, en una ciudad en montevideo tres chicos así paseando perdidos eh, es montevideo es montevideo bien marcado eh, entonces fue fue como eso fue como encontrar eh, un interés primero eh, en, en Santa Cruz eh, y, y qué pasa con la gente que, que no en, en mi primer libro era como qué pasa con la gente que está de alguna manera fuera de qué sé yo de las fiestas de fuera de del éxito económico gente que no le interesa todo eso y qué hace en la ciudad no sé anda perdido por ahí sin saber qué hacer de su vida y, y es eso y y en el segundo libro quería un poco más marcarlo eso porque siento como que las cosas en santa cruz están o peor o, o qué sé yo y entonces había como como una rabia más ahí eh, eh, en este segundo libro eh, porque para mí santa cruz es una ciudad bastante hostil es algo que siempre siempre hablamos y es, es curioso esto porque una vez estábamos en la paz y charlaba con, con otra persona y me decía no pero a mí santa cruz no me parece tan hostil como la paz la paz a mí me... pero no santa cruz no y parece que cada quien se cansa de su ciudad y la ve como como y entonces había esa cosa muy de muy de querer eh, mostrar santa cruz eh, de, con la mirada que yo tengo que es una ciudad así horrible eh, hostil violenta discriminadora, racista eh, no sé si, no sé si en mi, en mi libro hay en, en, esto es, en los dos hay un poco de esperanza porque en lo, en lo que le pasa a los personajes, no sé si, si doy y es un poco eso, es, es como que tengo bastante rabia tengo, es como que tengo bastante rabia con lo que pasa en Santa Cruz y siento que está como yendo, como que no hay opciones, no hay opciones eh, para, para mucha gente y porque, no sé, tengo sobrinos, tengo amigos que, que están buscándosela y, y no hay, es como están encerrados, a veces siento eso y quería mostrar eso en este segundo libro. Si en el primer libro había esa cosa, quería que en el segundo eh, se, sea más fuerte, más fuerte todo ese tema de la violencia, de, de la desesperanza, eso, porque la literatura igual te permite eso, es, es tu visión y, y podés hacer lo que te dé la gana con tu con lo que vos conoces y, y es tu visión y si a la gente le gusta, si a la gente no le gusta, bueno, es, es eso, es una apuesta y, y nada, yo de alguna manera pienso... Eh, que sé que estos, eh, estos libros no van a ayudar no van a cambiar en nada, pero por lo menos funcionan o como terapia, como desahogo, qué sé yo. Yes. O sea, yo no quiero hacerme como el working class, working class hero, ¿no? Eh, pero de alguna manera yo, o sea, yo de verdad estaba sin trabajo cuando pasó. No quiero victimizarme ni nada de eso, pero me interesaba porque hay gente a la que... Eh, que no puede conseguir eso conseguir un trabajo digno eh, porque no le interesa conseguir un trabajo que podría ser digno porque eh, está el tema también ahí eh, mi padre trabajó en una empresa acá en santa, en santa cruz y siempre me contaba él que había este tema de la de la doble planilla que lo practican muchas empresas no sé si ahorita hay bueno supongo que sí era como un señor que se había que había trabajado 30 años ahí pero por el tema de la doble planilla le pagaban a la planilla iba mucho menos sueldo de lo que y terminó jubilándose como con 600 bolivianos no sé cuánto pero era muy poco y yo decía esto cómo lo meto porque si estoy hablando de un tipo de desempleado cómo puedo hablar de esto y cómo puedo manejar ese tema para que no sea una cosa panfletaria es, es como unas apuestas ahí por, por ese tema social eh, que quizás yo no lo quizás yo no lo busco así como que sea un libro así sino son cosas que surgen porque porque de alguna manera yo he tenido yo he tenido trabajo, eh, estuve trabajando 10 años en un trabajo re horrible donde había mucha gente así como que contenta porque tenía un al menos un trabajo así de horrible y siempre me pregunto eso, eh, ¿qué pasa con, con, con eso? ¿por qué yo no puedo, por qué no puedo sentirme bien bien con eso? No es una cosa buscada así como digo, voy a escribir sobre esto para que sé yo sea un libro, socio y, y mucha gente le, porque es como que es la historia que me, que me surge, es una imagen que me surge y veo cómo continuarla y qué aspectos tendrá esa historia y cómo se va armando y si funciona eso, si tengo que... meter. y así se va dando, ¿no? Pero no es una cosa así que yo diga quiero tocar estos temas sociales porque... sí. Hay una cosa ahí, eh, cuando yo estaba empezando a escribir mi primer libro era como eso, este, quería estaba como un poco apabullado con lo que estaba pasando y entonces eso se iba metiendo en el texto porque estaba pero después fue como nada ir como Yo con mis amigos siempre estoy bromeando de hecho es como creo que un mecanismo de defensa que, que siempre estamos utilizando porque pasan cosas con todo esto de la pandemia no podía creer que uno esté haciendo memes o burlándose de todo eso entonces es como es todo el tiempo que, que, que estamos utilizando eso, del humor. Entonces, ¿por qué si es algo que está tan, tan inherente en mí eh, y en mi círculo? ¿Por qué tendría que excluirse de mis textos? Si, y ta, pero también esa es una apuesta bien jodida, ¿no? Porque tu humor no puede entenderlo quizás el, la otra persona. Y si funciona eso, si no funciona eso. Aparte, han habido cosas como que... Eh, cosas que yo no pensaba como que eran de humor, alguien me lo subraya y, y, y funciona diferente para las personas ¿no? Este eh, es algo, eso por lo, por lo que yo he puesto por, porque, por, por eso mismo, porque siempre siempre estoy siempre estamos bromeando, riendo ¿no? de situaciones cosas así, me gusta mucho me gustan mucho las series, eh, Seinfeld, que son bien absurdas, The Office. The Office, sobre todo, me acuerdo cuando tenía este otro trabajo que era de oficina. Era como verse ahí. Eh, y no sé, hay un montón, un montón de libros que, que tienen el humor ahí presente. De hecho, uno de los que marcó para mi primer libro fue este, uno que se llama de esta autora Anne Betty, de estados unidos que se llama postales de invierno es la traducción en y es igual son tres amigos o dos amigos que están pasando la mal pero se están burlando todo el tiempo entre ellos así este, de alguna manera se consuelan pero también como que se atacan y me pareció una, una escritora así con cómo podría cómo podía fluir el humor en ella así tan natural y eso yo dije bueno yo, yo también quiero hacer así dije porque en vez de mostrar a un tipo un pobre tipo así como y que les dé pena que no sé que se burlen que se yo quiero burlarme de este pobre diablo decía es como... y también ahí entran un poco los los hermanos eh, Cohen los directores de cine estos porque en sus películas ellos siempre están maltratando a sus autores a, a sus personajes Siempre, casi siempre son unos idiotas así que, que quieren hacer como grandes proezas y terminan como víctimas de sus propias de sus propias ideas eh, Que yo quería eso que también quería eso es como una vez leí en una en una crítica de cine que decían otra vez los cohen maltratando a sus personajes y yo decía sí pero es que son personajes personaje y total puedes hacer con ellos lo qué sé yo es como como una apuesta que para mí surge porque es lo que me interesa y porque, porque no quiero hacer textos tan, eh, no sé, no sé es algo que me interesa porque siempre, siempre he estado así como, como del lado del, del humor y cosas así, de, de acciones que puedan ser absurdas. Hay un director también que me gusta mucho que se llama Hal Hartley, que tiene sus mejores películas como en los 90 y también es como hay una especie, una especie de amor muy, muy absurdo en sus personajes que, que, que me, me gusta mucho cómo, trato de cómo podría yo traducir eso a, a, a mis textos. Quería ver si en algún momento yo podría escribir sobre, sobre cine, sobre música, y se me da en dos, el 2012 de, de trabajar. Yo nunca había trabajado antes, fue como, igual, fue como aprender sobre la marcha, el periodismo. Aprender a escribir como para que la gente entienda de qué se trata. Eh, como para darme disciplina también a escribir. Entonces fue, de ahí fue como una práctica bien interesante. Eh, aparte que entro directamente a trabajar en la sección cultural del diario El Deber, entonces fue como... Eh, Conocer un montón sobre literatura, entrevistar a escritores que te digan sus procesos, interiorizarse, interiorizarte más con, con todo lo que ellos buscan, porque entrevistamos un montón de gente y es como, les tenés que preguntar, ¿y vos cómo hiciste esto? Y ellos te explican, entonces, ah, bueno, bueno, y tratar de, de buscarle a través de ellos a, lo, a, lo que, a donde vos también apuntás. Conocés un montón de gente, entonces fue como, para mí, eh, la disciplina, conocer gente eh, y, y algo, no sé, no sé si a, buscar historias a través de ellos, no, no pienso mucho en eso al momento de si me sirve lo que me está contando, sino más que todo me interesa eso, de los procesos, cómo trabajan ellos, es como cómo trabajan ellos para llegar, cómo, están conformes donde llegan, con lo que quieren, fue como más aprender de ellos y, y seguir eh, conociendo gente, cómo se las busca en Santa Cruz, cómo se las busca en Bolivia, cómo un eh, escritor argentino ha llegado a, a ahí donde está. Eh, fue interesante. Me, me, me gusta mucho eh, la crónica. Eh, no la intenté mucho. He escrito un par de crónicas, algo así nomás. Pero sí... Por ejemplo, en periodismo, casi siempre cuando uno empieza, eh, o bueno, no sé si todo, pero es como ese enamorarse de Leila Guerriero, que es como un poco cursi a estas alturas, pero yo siempre la, desde que la descubrí, fue como que siempre admirarla, una, una mujer tan segura, tan, con una prosa tan impresionante y tuvimos la oportunidad de, el de ver un año, la llevó a Santa Cruz a dar un taller y fue como ahí conocer a una, a, a, una, a una persona en la que vos tanto habías leído, aprendido y que ella te dé una clase, que lea tu texto, bueno, no sé si leyó el texto la verdad, no sé si, no, no creo que no lo escribimos, solo fue como mostrarnos su proceso. Y fue muy interesante eso porque... Fue como decía yo antes de escribir, trato de. Fue como aprender de ella un montón de cosas que todavía se me han quedado. Eh, y bueno, de hecho, cuando hace un par de años escribo una crónica sobre un ajedrecista de Santa Cruz, y ella tiene una crónica muy linda, muy impresionante sobre un basquetbolista de Argentina, que es un gigante, algo así. Sí, sobre un. Y me acuerdo que todo ese, ese tiempo que intenté escribir la crónica, leía casi una vez a la semana un, o varias veces a la semana esa crónica porque tengo que aprender de esto para... Fue como... Sí, es como... El, el periodismo es... Ahorita en, en, en Bolivia, no sé cómo está, no sabría decir... Creo que se sigue haciendo... Eh, buen periodismo, pero... Debido a las demandas de estos tiempos se hace bastante basura y, y, bueno, es algo que va a seguir como creciendo, creo. Y eso, pero me gusta mucho el periodismo. Me siento muy cómodo, aunque preferiría no hacerlo en este momento. Pero bueno, tengo que, tengo que. A mí me marcó mucho lo de Maximiliano Barrientos en su momento. Pero intenté leerlo hace el año pasado, durante el año pasado, sus primeros libros y fue como dejarlo ahí nomás, creo que ya no dije. Aunque leí un cuentito que se llama al Alfaro, creo, que son como dos o tres páginas, que me impresionó bastante. Fue como, oh, ahora recuerdo por qué me gustaba Maximiliano, pero, pero no es que regrese a él, pero sí fue como que algo que me marcó bastante. Eh, la verdad, no sé a, a quiénes regreso. En su momento me gustó mucho Salinger, Carver me gustó mucho, no lo he releído hace bastante. Uh, no sé si referente, pero me impresionó mucho la novela de Máximo Pacheco, eh, los, dos los, los dos entierros de Eleuteria Aimas, me pareció impresionante todo, cómo lo escribió, cómo mezcla géneros. Porque es desde una novela de crecimiento hasta una novela policial, una novela hasta indigenista, podría decirse. Me, me pareció impresionante. Eh, a mí me gusta mucho leer eh, críticas de cine. Es como que veo una película que, que me gusta y, y leo bastante críticas de cine porque te tiran datos aparte. He descubierto muchos autores ahí eh, y veo también los los mecanismos de cómo, cómo llegan a escribir, eh, ellos, eh, eh, eso, leo bastante crítica de cine, últimamente porque más me interesa el cine ahora que leer sobre música, ya casi no lo hago. Eh, pero para responderte a qué, a qué regreso, eh, la verdad, más bien me gustaría releer este La Conjura de los Necios, que la leí hace mucho tiempo y no la volví a leer, eh, me gustaría leer de nuevo quizás El almuerzo desnudo. Me gustaría, en, en su momento me impresionaron mucho los diarios de Chiver, que nunca los tuve, pero siempre se, se encontraban fragmentos en internet y, y de vez en cuando eh, busco alguno donde hablaba de todo su, su sufrimiento por esto o lo otro. Eh, ahora estoy como revisitando algunas películas también. Eh, algo también que me gusta mucho son los cómics y hay un, hay un autor que me gusta mucho que se llama Jason, que es un danés impresionante, que hay, hay mucho, muchos autores, en, bueno, no sé si muchos, pero hay algunos autores que también lo leen. Y también es una cosa muy, muy danés, muy un, un humor seco eh, y también una mezcla de géneros porque escribe como una novela, un, un, una un cómic de 40 páginas sobre un mosquetero, eh, otro sobre un tipo que viaja al, al pasado para matar a Hitler, ciencia ficción, otra cosa como medio novela negra, así, sobre unos tipos in, involucrados en, en un secuestro. Es impresionante y como esos sí son textos breves, me, de vez en cuando regreso y, y, y leo así, este... También me gustaría releer de nuevo a Harvey Pickard, que es un es un guionista de cómics porque él nunca dibujaba, sino, pero escribía los guiones y, y siempre se los pasaba a otro, a ilustradores que les hacían los dibujos. Entonces hay diferentes estéticas en, en, en sus trabajos. Y él me gustaba mucho porque eh, era un tipo que era archivero en Cleveland, en Estados Unidos, y era bastante le buen lector eh, le gustaba mucho el jazz pero tenía una vida recontra gris de trabajo de oficina en archivos impresionante y a mí me gustaba mucho porque yo también era como tenía un trabajo que no me gustaba y, y yo decía bueno pero harvey picker lo único que hace es como trabajar y después escribir guiones y que alguien o sea escribir trabajar y escribir y, y no le importa más, no, no le importa más. yo decía, y eso debe ser lo importante, o sea, yo decía, yo lo único que quiero, por esa época decía, era como, tengo ese trabajo de mierda y ¿qué puedo hacer? Trabajar, eh, comprarme con mi sueldo algún librito, descargarme, piratearme cosas, leer e intentar escribir. Y me parecía genial intentar hacer eso, era como, eh, no ha cambiado mucho también ahora, no es como que... No es que tenga la vida resuelta ahorita porque sigo eh, buscando, seguimos buscándonos la, la vida, como sea. Sigo pensando en que tengo que seguir leyendo, conseguirme libros, leerlos, intentar escribir. Pero nada, pienso así en Harvey Pickard, eh, valiéndole todo, eh, es, escribiendo críticas sobre jazz, escribiendo sobre... porque él era bastante auto, autobiográfico. Era como... una cosa que hacía era... Alguien lo iba, iba a visitarlo, un amigo a su oficina, iba, o alguien de su trabajo iba a charlar de su, de su oficina, le hacía una pregunta, cualquier cosa que le despertaba cierta curiosidad o, o, le, o le provocaba algún tipo de pensamiento y escribía casi tal cual como, como se acordaba la conversación y eso era como una cosa muy... Era increíble, fue como al comienzo cuando yo quería escribir, era como mi, uno de mis grandes héroes, así como, y, y quisiera de vez en cuando leerlo, releerlo. Una vez me conseguí una edición muy linda de, de uno de sus libros, que era una, la historia como suya de cómo llegó a, a, a ser escritor, pero también contando la historia de, de su ciudad. Y, era, y resuelta en unas 300 páginas. Me pareció muy impresionante y alguna vez quisiera hacer eso, algo así. No podría decir que ahora la literatura boliviana es mejor que antes. O sea, creo que no sé cómo era el tema mediático hace 50 años. Eh, ahora hay como... Hay mucho más movimiento en las editoriales, las editoriales han sabido cómo moverse mejor en el tema de promocionarse, las redes sociales se lo permiten, algunos medios se los permiten, entonces como que eh, hay como una movida muy interesante, vuelvo a decir, no sé cómo, si es tan diferente a la de antes, sí que hay como una búsqueda más en los géneros ahora de, de la literatura, eh, hay como... Muchos autores que, que están experimentando nuevas cosas. Eh, hay autores que me gustan mucho. Está Máximo Pacheco, por ejemplo, eh, que he leído tres libros de él y su poesía, que es muy interesante. Y me gustaría que tuviera un poco más de repercusión porque, como te digo, esa novela que creo que se publica en 2002 con Cenizas y Huesos y en 2019 con los dos entierros de Leuteria hay más es como una gran no... o sea, no me gusta decir no, no quisiera decir que él tuvo su opuesta por la gran novela nacional porque me parece pero sí es una novela muy importante eh... en santa cruz hay como una movida muy interesante y muy curiosa de poesía porque es como lo, lo que más se escribe en santa cruz poesía hay una hay un diplomado en escritura creativa que funciona hace como cinco años más o menos cinco o seis años quizás un poco más pero más allá de los autores de siempre, que son Liliana Colanzi, Maximiliano Barrientos, eh, Magela que, y Giovanna Rivero, que no viven, que el único que vive allá es Maximiliano, se ha producido muy poca narrativa. Es algo curioso que se produzca más poesía en una ciudad donde no hay una carrera de literatura. No se qué tanto implica que se produzca poesía pero que haya una carrera en literatura, pero es muy curioso eso y desde hace tiempo es como hay una movida muy interesante poética eh, y nada están los autores de siempre ¿no? los que uno siempre menciona y pequeñas cosas que uno va va encontrando eh, no sabría no, no, me, no me acuerdo pero podría mencionar a graciela gonzález que es una, tiene creo 23, 24 años y es muy buena poeta y aparte tiene unas cosas con el arte contemporáneo, jugando con las palabras, eh, hace como cositas, eh, figuras con, con las letras de la máquina de escribir, que también es como un trabajo ahí con las letras, con las palabras. Está Lucía Carballo que, que ya, eh, ya lleva varios libros de poesía, ella está constantemente escribiendo y publicando ella misma, fanzines, eh, y esta Marcia Mendieta que vive allá y ya tiene como, do, do, tiene dos libros de poesía, sé que también escribe narrativa, Mariana Ríos, que creo que este año la publican, publican su primer libro de poesía, no sé si también vi un cuento que le publicaron. Eh, bueno, está mi amigo Saúl Montaño que él publicó tres libros. Y él, él es de Camiri, es de los pocos escritores de, de provincia que, que, que escriben así sobre, sobre su provincia, porque él escribe bastante sobre el Chaco, o sea, lo ubica ahí. No no una cosa bien costumbrista, muy costumbrista, pero sí como con Camiri, con ciertas regiones de, de, del, del Chaco eh, bien presentes, ¿no? Eh, ahora se dedica al stand-up, pero bueno, no, no sé... Eh, Sí, tiene tres libros que son, que me gustan mucho. Y bueno, en poesía estaba también Emma Villazón, ¿no? Eh, que ella como que publica tres libros tan, tan importantes, tan, tan, tan impresionantes, que, que marcan, ¿no? Marcan bastante en la literatura cruceña y en la literatura boliviana. Y creo que hay un antes y un después, ¿no? En la poesía cruceña en Santa Cruz, con, con, con los libros de Emma Villazón, eh, de poesía, y bueno, nada, y seguir descubriendo, no seguir descubriendo más literatura, literatura boliviana, hace unos años leí Rodolfo el Descreído de David Villazón, que me gustó mucho, eh, ir buscando más cositas, no sé, eso.